Mira, podríamos tirar, seguir con esta, con esta pregunta. ¿Qué es para ti estar iluminado? En el sentido como se entiende la gente. Porque claro, esto es algo que, ¿no? que en el, cuando entras en el mundo espiritual o demás lo, lo escuchas y eh, hay mucho... ¿Qué, ¿Qué concepto es ese para ti? es. A ver, de nuevo entramos en un montón de de significados que ya hemos adquirido ¿no? sobre esa iluminación a ver las palabras que utilizamos en el mundo espiritual eh, el significado normalmente es esotérico es decir son simbolismos de otras cosas entonces iluminar puede ser simplemente darme cuenta de que hay un subconsciente en mí, de que yo no soy el que piensa ya está, he iluminado, he mostrado eso que estaba oculto y que yo no sabía. Ya está, le he dado luz. Sé que está ahí. Siguiente paso de iluminación, pues es decir, ah, es que las emociones no son yo. Mis pensamientos no son yo. Porque todo eso puede cambiar. Bien, Entonces, pues he iluminado otra parte de lo que yo creía de cómo funcionaban las cosas. Y eso es un proceso que yo creo que puede que sea inacabable, de todo lo que tienes que iluminar, porque lo mismo hasta vamos generando cosas nuevas, y según vas avanzando por unas, sigue creciendo lo que tienes que descubrir por otro lado. ¿no? En el fondo, pues no sé, la iluminación para mí tendría ese sentido de... De hacerme consciente de cómo funciono, de cómo es mi vida, ¿no? Y, y de que es un proceso. Eso que el, que es lo que, que no Que no hay un destino final. Que al si, que poco no acaba nunca. ¿Bien? Que tienes infinitas fases. Vale, mira, a, eh, responde, acabas de responderme a la siguiente pregunta que te iba a hacer. Que además, recuerdo que ya te la dije, pero quería que quedara en, el, en la entrevista. ¿Cuál sería el boss final del desarrollo espiritual? ¿No? Quizá que te llega a esa iluminación. Ahora ya estamos un poco respondiéndolo lo esto. El boss final siempre eres tú. Vale. Muy bueno. Pero una y otra vez. Una y otra. <risa> Porque cada vez que pasas una fase hay una transformación en ti. Y esa transformación incluye un límite. Y el boss final es ese límite. Encontrarte en ese punto en el que tú crees que no puedes vivir si eliminas eso que te mantiene vivo. Bien. Poniendo un ejemplo más material, eh, pues un límite que yo tengo es la economía. ¿Cómo me puedo mantener vivo si no tengo trabajo? Si no me pagan, si no pago mis impuestos, si no puedo ir a comprar. ¿Bien? Eso es un voz final. Eh, bueno, pues cuando te enfrentes a eso y lo superes. De repente te darás cuenta de que hay otras opciones, que desde este punto de conflicto lo mismo ni ves, ni sabes cuáles son. Uh -huh. Otro voz final, pues la sociedad. Tengo que vivir en sociedad, tengo que vivir con gente, porque si no es que luego me puede pasar algo que me va a ayudar o que me va a querer. ¿O... Vale, ahí tienes otro voz final. Cuando liberes todo ese miedo, esa limitación que te dice que es imposible vivir sin eso... En el otro mundo. Pero, pero ahí eh, eh, hilando un poco, eh, un poco más fino en esto mismo, eh, sí. para unas personas será da, eh, alejarse de la sociedad porque nace de un deseo que, ella, pues, que él puede tener ¿no? y que sería un cambio para él, y para otro puede ser al revés, puede ser acercarse a la sociedad porque nunca eh, ha estado cerca de la sociedad, ¿me sigues? Vale. Mira, ahí, ahí entramos en otro tema también interesante en esto de, del camino espiritual, que son los opuestos. A mi entender, los opuestos no existen. Lo que existe es el acercarme o alejarme del conflicto. Vale. Y en el fondo tiene mucho que ver con el procesamiento... Eh, Neurológico o biológico de los conflictos Los conflictos Cuando aparecen nos preparan para luchar O huir Es decir, luchar me acerco Huir me alejo Pero tenemos otro más, que es paralizarme desconectarme sí. de la realidad ¿Vale? Entonces tendríamos Esas reacciones Ante el conflicto Si no existiese conflicto No habría ni acercarme ni alejarme Simplemente es lo que es. Vale, o sea, tampoco te paralizarías. No, no, no, claro, justo. Ni lucho, ni huyo, ni paralizo. O sea, tú seguirías con tu vida, pero como no hay conflicto, no estarías huyendo, no estarías atacando y no estarías paralizado. Estarías descansándote eso. o moviéndote, pero tu visión de ver las cosas sería distinto, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, vale. no habría, no habría una intención consciente de acercarme a la gente, o huir de la gente o, o, o meterme en una cueva. Fluirías. No, Fluirías, Sí, eso una es. Pues estoy con ellos, otras no... Pues, pero es no. Lo natural, no, no me vale, lo Vale, creer. vale, te, te estoy entendiendo ahora, qué bueno, qué bueno, sí. Vale. Vale, sí, porque a veces, eh, bueno, eh, yo he visto mucho que se utiliza...